¿Qué parece si mientras me disfruto la hamburguesa, que ya está un poquito a la mitad, nos vamos a terminar de ver un video de hamburguesas? Y ahora, amigos, vamos a reaccionar a un video de Oscar de la Capital en lo que nosotros comemos esta hamburguesa porque me estoy muriendo de hambre. Lo primero que uno se tiene que comer son las papas fritas exactamente iguales a estas exactamente iguales a estas ya lo decía ahorita es impresionante bueno puedo entender la saliva a mí así es como me gusta comerme las papas fritas solas a mí no me gustan solas a mí no me gustan solas a ver las papas fritas tienen que agarrar así de bonche hombre será será a ver vamos a poner la atención a ver vamos a comernosla así como nos dice una módica cantidad de papas bastante grande y nos la comemos como si no fuera otra cosa ¿Será? ¿Será? ¿Será? Puto genio <risa> mm. Está muy bueno Mira, ya me ingresé toda la mano, güey, Pero está delicioso, no, está increíble esto Ok, bueno, está hablando de las papas A mí no me interesan las papas, yo aquí tengo muchas papas Yo aquí las puedo agregar Vete a la verga, qué rico. ¡Ay, oh, mira cómo se las come! ¡Mira cómo las mira! ¡Mira su carita de felicidad, güey! No puede ser posible! ¡Mira qué guapo! ¡Mira cómo se las come! ¡Mira cómo se las come! ¡Mira! Oh, ¡Su cara lo dice todo, güey! ¡Su puta cara de felicidad lo dice todo! ¡100%! Mira, cómo se... ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! Mm. Definitivamente, definitivamente este, este hombre está disfrutando 100% de la comida Cosa que yo haría Vamos a saltarnos el comentario de las papas Para irnos al plato fuerte Al plato principal Una hamburguesa también, normal pia Yo pia toda pia mordida, pia pero pia me vale leñunda pues, Ligeramente pasada por la parrilla Según yo hasta donde sabía Era cebolla, una rebanada de cebolla cruda Pero parece que está asada mm -hmm. Yo como si me quieres dar la cebolla aquí en la mano Para pegarle una mordida mientras me la como hombre. Mm. Tranquilo, cabrón Saborea la comida, disfruta. ¡Pendejo! La comida. Justamente, justamente. Bien dicho, este señor sabe cosas. Esa es una persona que de verdad disfruta. Perdóname, yo le tengo que poner ketchup o algo porque no me gustan las papas solas. Pero esta es una persona que disfruta 100% la comida. Yo es una cosa que yo envidio bastante, cuando una persona puede disfrutar así la comida, es feliz, sinceramente es feliz ¿Y qué te puedo decir? La felicidad no se compra, o tal vez sí, con la comida porque sinceramente pues sí la consumo de vez en cuando la Yo carne, sí, todo recordó, el puto tiempo Se escucha como muy obvio, güey Es un poquito complicado de explicar Pero es que la carne sí sabe a comida rápida Te voy a decir, mm. para mí la mejor hamburguesa, lejos, pero lejísimos que tiene McDonald's Es la cuarto de libra Esa hamburguesa para mí sabe mm. muy rica mm. Y... Mm. Mm. Mm. Mm. No esta hamburguesa que estás viendo aquí, sinceramente, es una de las mejores hamburguesas que he probado. Es una hamburguesa completa, sencilla, no es tan cara. Está muy buena. Y si la pides doble, mil veces mejor. Está increíble esta hamburguesa. Así que con solo verla, cierro los ojos. Siento esta con mis labios. La muerdo y digo, wey, qué rico. Oh. Oh. Mm de grasa en cada mordida que le das a la carne se... es verdad lo que dice oscar amigos es completamente verdad lo que dice oscar la carne tiene que estar grasosa para que no esté seca que cuando la muerdas se deshaga fácilmente en tu boca en tus dientes en tu vida pero ya cuando es una hamburguesa muy seca que no tiene tanta grasita si tú me das una hamburguesa seca yo no vuelvo a tu local yo no vuelvo a tu local sinceramente así no me gusta o sea a mí me gusta que se deshaga la boca que las papas estén bien proporcionadas. Y esto, no pido más. El queso, obviamente. Y los aderezos. De ahí en fuera. El pan. Puede estar con mantequilla, brioche, lo que gustes. Yo no tengo ninguna especie de complicación para comérmelo. Mientras tenga. Mientras tenga buen aderezo. Mientras tenga buena carne. Y mientras tenga muy buena. Muy buenas papas. Yo me como lo que quieras de la hamburguesa Sinceramente, sin problema Me ando chingando la torta de huevo pensando que es una hamburguesa <risa> Provecho, provecho, provecho Te vas a quedar con la duda de si fui por otra o no Porque están muy buenas Pa' que todo el mundo